Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás, con Steffi y Serge, un ejercicio práctico sobre diodos. Buena suerte. Con el siguiente circuito en serie, confirmaremos que un diodo solo conduce corriente cuando esta va de ánodo a cátodo. Tenemos unas baterías que suministran 6 voltios una resistencia de 1 kilo ohmio, un diodo donde la franja gris indica el cátodo y el otro terminal indica el ánodo, unos puntos de prueba para medir corriente y vemos que el terminal positivo de la fuente, es decir el cable rojo, está conectado a la resistencia y el terminal negativo de la fuente, es decir el cable negro, está conectado al cátodo del diodo. Tomamos nuestro multímetro, conectamos el cable negro donde dice COM y el cable rojo donde dice MA, es decir, miliamperios. Encendemos nuestro multímetro y giramos la perilla hasta 20M, lo que indica que mediremos corrientes hasta 20 amperios. Ahora con nuestros puntos de prueba mediremos la corriente que fluye sobre el circuito y vemos que es de 5.72 amperios. Cambiamos los terminales de la fuente como lo hicimos en el ejemplo del video de los diodos. Ahora el terminal negativo va conectado a la resistencia y el terminal positivo de la fuente va conectado al cátodo del diodo. La corriente intentará fluir de cátodo a ánodo pero como vemos ahora la corriente es de 0 amperios. Es decir, que no fluye corriente por el circuito. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.